Alguien caga, explícale para que le <risa> Oye, Luisito, ¿qué pasó ese? Tú sabes que tienes la pluma y tinta, Simón? ¿por qué? ¡Eh, hey, qué esperas si que no te encueras! ¡Explícale, carnal! te quiero mi placato! ¡Mi placato. Me preguntan por qué hay tintas. Lo no, no, no. He pasado que no toda la recuerdo Varias neuronas no carburan, te lo apuesto Por eso llevo a algunos recuerdos Plasmados de por vida en varias zonas de mi cuerpo Santa Cruz de mi pueblo en el antebrazo izquierdo Y la familia acompañando mi camino a donde vengo El apellido Guerrero que es la herencia de mi viejo Y la cultura del hijo en el corazón la llevo en el corazón la llevo A pesar que los tatuajes se comienzan a aceptar No falta alguna persona que te empieza a mirar mal Y ni hablar De los trabajos que me han llegado a negar O las señoras que se cambian de banqueta al caminar Pero nada, eso no importa No me los hice para gusto para las personas Yo sé qué onda, si estás la chota Siempre me para para ver si cargo de todas formas aquí no hay por qué agüitarse Ni preocuparse, la vida es para disfrutarse Mejor me doy un pase para dejar que el tiempo pase Así yo elegí mi vida y no creo que me canse El gusto por la tinta y las mujeres la hierba y pues a huevo también chévere Yo no aparento para caerle bien o gente es vale verga No cumplir su estereotipo de decente Siendo compa la misma persona No sé por qué me miran raro sin saber Siento que le incomoda en corto se le nota Pero a mí quien quiera agradarle a usted Tan solo deje de fijarse en la apariencia Y valore a las personas por lo que hay adentro de ellas Las diferencias que se vayan a la verga Cada quien a su manera va a vivir y se respeta Me preguntan por qué hay dinero.